Una vez tenemos ya Python instalado, el siguiente paso es la creación de nuestro primer programa. Programa que va a ser, como es habitual, el famoso hola mundo. Y para empezar a codificarlo, lo primero que hay que hacer es recordar que Python es un lenguaje interpretado. Por lo tanto, vamos a necesitar de ese intérprete que vaya traduciendo y ejecutando línea a línea de nuestro código. Bien, pues la primera forma de utilizar ese intérprete, posiblemente la más sencilla, aunque también larga, la menos práctica, es utilizar el llamado intérprete interactivo. Para acceder a él únicamente tenemos que abrir un terminal y ejecutar Python. Y vemos que lo primero que nos dice es que la versión que está ejecutando es la 2.7. Es decir, estamos ejecutando una versión de la rama 2, una versión, una rama, que lleva camino de estar obsoleta. Nuestra intención va a ser trabajar con la versión 3. Así que podríamos decir que tenemos un pequeño conflicto y que nuestro intérprete interactivo no puede ser este comando que hemos ejecutado, Python. Hay que tener en cuenta que muchos sistemas Unix, y cuando digo Unix también me refiero a sistemas macos, hay una parte importante de las herramientas del sistema que están desarrolladas con la versión 2 de Python. La migración de la 2 a la 3 no es algo sencillo, por lo tanto muchos de esos sistemas incluyen simultáneamente la instalación de Python 2 y de Python 3 dejando por compatibilidad el comando Python para las aplicaciones que ejecutan Python 2. Yo estoy trabajando ahora mismo en un sistema Linux, con lo cual este problema lo estoy teniendo, pero sin embargo ese tipo de conflictos no suele ocurrir en sistemas Windows. Estos sistemas operativos no requieren de Python de serie y por tanto si partimos de una instalación limpia, es decir, aquella en la que todavía no se ha instalado ninguna aplicación que requiera Python, en este caso Python 2 para trabajar, la instalación del intérprete Python 3, hará que la ejecución del mismo sea únicamente con el comando Python. Bueno, pues vamos a salirnos de este intérprete interactivo con la función exit. Hago hincapié en lo de función, vemos que lleva dos, eh, dos paréntesis. Y eh, simplemente ahora, desde el terminal, para ejecutar el intérprete de Python 3, simplemente escribimos Python 3. Y ahora sí, podemos ver que la información de arranque nos indica que es la versión 3.8. Bien, pues ya tenemos abierto el terminal y eh, tenemos ya a nuestra disposición el prompt. Estos tres mayores, ese símbolo que hay al principio de la última línea, que nos está indicando el lugar donde podemos empezar a escribir código. Así que vamos a escribir nuestra primera línea de código Python, para lo cual en este caso vamos a utilizar la función print, ponemos los paréntesis y entre comillas la frase que queremos que se muestre, que en este caso va a ser hola mundo. Como es un intérprete, en cuanto le demos a intro, la línea de código se ejecuta mostrando en pantalla el resultado de la ejecución, que en este caso es la frase hola mundo. Bueno, cosas a comentar en este programa tan sencillito, es que, por ejemplo, el uso de comillas dobles o simples es totalmente intercambiable. De hecho, voy a utilizar las teclas del cursor para recuperar la instrucción que he ejecutado y voy a cambiar las comillas dobles por comillas simples. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Y ya que estamos, vamos a jugar a insertar un poco más de código. Al igual que hemos comentado que es un intérprete, también hemos comentado que Python es un lenguaje no tipado. De manera que yo puedo, por ejemplo, crear la variable a y asignarle directamente una cadena. En este caso, por ejemplo, con el valor sg. Si la muestro por pantalla, veo que efectivamente el valor de a es sg. Pero como es un lenguaje no tipado, puedo perfectamente volver a coger a y asignarle, por ejemplo, un valor entero. En este caso, 4. Lo muestro por pantalla. Y efectivamente ahora vale 4. Es decir, Python ha estado infiriendo según lo que tiene en su interior el tipo de variable que es. Y ahora, por ejemplo, podría coger ya ese valor a, añadirle 5. De manera que si nos muestro por pantalla, obtengo valor 9. Con eso también podemos ver que cada ejecución del intérprete interactivo nos crea un contexto de trabajo. Es decir, es como si estuviéramos ejecutando un programa en el cual tenemos variables, una pila de ejecución, etc lo hemos podido comprobar fácilmente al incrementar en 5 el valor de A. Es decir, que para todos los efectos, la ejecución de una serie de instrucciones dentro de un intérprete interactivo mantiene un estado, estado que va cambiando en función de la ejecución de las instrucciones que se ejecutan en su interior. Y obviamente, cuando ese contexto se cierra, esa información que almacenaba se pierde. De hecho, si salimos de este entorno, volvemos a arrancarlo y mostramos el valor de A, nos dirá que la variable a no existe, ya que en este contexto no ha sido creada. Bueno, pues como se puede observar, esta forma de ejecutar código es muy sencilla, ha sido muy rápido. De hecho, hasta podríamos, por ejemplo, meter operaciones matemáticas y utilizar el intérprete como una calculadora. Por ejemplo, podría poner 3 dividido por 5 y nos devolvería el resultado. Pero realmente lo cómodo, y de hecho lo más habitual, es el trabajo con ficheros. Ficheros que en un futuro llamaremos módulos. Así que vamos a crearnos dentro de esta carpeta un fichero. Vamos a llamarlo, por ejemplo, ejemplo1.py en el que vamos a copiar directamente las líneas de código que hemos escrito en el intérprete. Lo grabamos, vamos al terminal y vamos a escribir Python 3, que es el nombre del intérprete, pero en este caso seguido del nombre del fichero, o para ser exactos, de la ruta donde se encuentra el fichero. En este caso, como estoy en la carpeta en la que se encuentra el fichero, únicamente escribo el nombre del fichero. Damos a intro y el programa nos devuelve justo lo que esperábamos. Como digo, esta última forma es la forma habitual de trabajo y será la forma con la que trabajaremos a partir de ahora.